En el vídeo anterior hemos hablado de lo que son los selectores básicos, los más sencillos, los más tal vez habituales, y ahora es el momento de entrar en lo que son los selectores avanzados, en los que más potencia nos van a dar. El primero de ellos es el selector descendiente. Como ya sabemos, los descendientes son todos aquellos elementos que tienen como ancestro un mismo elemento. Es decir, este selector lo que va a hacer será seleccionar todos los elementos que se encuentren dentro de otros elementos, o dicho de otra manera, todos aquellos elementos que estén entre la etiqueta de apertura y cierre de un elemento. Su formato es muy sencillo y consiste simplemente en indicar el ancestro y el elemento que queremos encontrar, separados por un espacio. Por ejemplo, si ponemos PM, -E y en este caso ponemos color blue violet, lo que está haciendo es que todos los elementos que son eh, enfatizados, en este caso Estrella de la Muerte y Preciosa Leia, que están dentro de un párrafo, que están dentro de un párrafo, van a ponerse de eh, esta azul violeta. De hecho, si venimos aquí, vemos que hay bastantes más m's. Eh, por ejemplo, tenemos un m aquí, en la cabecera, pero sin embargo, únicamente los que ha puesto han sido tanto este, los que ha puesto en color azul, tanto este como este. De este de aquí, con este de aquí no ha hecho nada. El siguiente selector avanzado es uno muy similar al selector descendiente y es el selector de hijos. En este caso lo que se seleccionará serán únicamente aquellos eh, elementos hijos del de elemento que marcamos como tipo eh, de partida. La sintaxis es similar a la sintaxis de eh, los descendientes, pero en este caso, en vez de poner... Voy a poner este comentario que no lo he puesto... pero en este caso en vez de estar separado el elemento padre del elemento que vamos a buscar con un espacio, lo que vamos a hacer es separarlos con un símbolo de mayor. Selector hijos. Por ejemplo, vamos a hacer que todos aquellos enfatizados que estén dentro de una lista. Por ejemplo, vamos a cambiar que la fuente sea... 1.4n. En este caso vemos que eh, los elementos de los personajes principales, lo que es Walker, Han Solo, Leia y Obi-Wan, eh, están en. Eh, bueno, Chihuahua, todos los que están en, todos los que pertenecen a una lista y tienen elementos enfatizados han aumentado su tamaño. Bien, posiblemente el siguiente sea uno de los más eh, complicados de entender, aunque realmente tampoco es para tanto, pero es el, el que se denomina el selector adyacente. El selector adyacente, ups. El selector adyacente es, eh, tiene un comportamiento un poco especial, o específico, hay que explicarlo un poquito. Va a seleccionar todos aquellos elementos de un tipo que son hermanos de otro, pero que en el documento aparecen uno detrás de otro. Es decir, que son adyacentes. Vamos a entenderlo de una manera un poco más fácil viendo un ejemplo. La sintaxis es elemento 1 más elemento 2 regla. En este caso voy a hacer color red. Y lo mejor es explicarla. Lo que se usa aquí es que tanto elemento 1 como elemento 2, es decir, que h1 y h2 sean hermanos. Si nos fijamos, venimos a nuestro documento y vemos que tanto h1 como h2 en este caso son hermanos. Igual que aquí, ¿vale? Están al mismo nivel dentro del de árbol. Su padre es el mismo. En este caso es body. Luego, primera condición que se cumple. H1 y H2 son hermanos. Pero la segunda condición es que H2 tiene que estar dentro del texto a continuación de H1. En este caso, si lo vengo aquí, vemos que este H2 sí que está a continuación de H1. Son adyacentes. Está uno detrás de otro, siendo hermanos. Sin embargo, este H2, este H2 que tenemos aquí, este H2 de aquí, no es, eh, sí que es hermano del H1, pero no son adyacentes. Obviamente, obviamente hay un montón de código, un montón de texto por en medio, y hace que no estén consecutivos. Con lo cual, la regla únicamente va a aplicar a este de aquí. Que es, de hecho, lo que ha pasado. Una nueva esperanza eh, a New Hope ha, sido, eh, ha cambiado el color a un color rojo, ¿Vale? Es decir, lo que se marca la regla es elemento 1 más elemento 2, ambos dos tienen que ser hermanos y ambos dos tienen que, ser, tienen que estar consecutivos, tienen que ser adyacentes, estando primero este y segundo este. Por último, unos selectores un poquito más rebuscados, pero cuanto más rebuscados más potencia nos dan, son los selectores por atributos. La idea de estos selectores es elegir o seleccionar aquellos elementos que cumplen una serie de características relativas con los atributos que tienen esos elementos. Es decir, por ejemplo, vamos a intentar hacer que todos aquellos, eh, todas aquellas listas que tengan definido el identificador, que cambien su margen y que lo coloquen 30 píxeles hacia la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eh, primero escribimos, la sintaxis que tiene consiste en escribir primero, el nombre del elemento que estamos buscando. En este caso, voy a hacerlo con listas. Lo siguiente, entre corchetes, es poner el atributo que deseamos que esos elementos tengan. En este caso, identificador. Y por último, vamos a poner la regla. La regla va a ser, hemos dicho que el margen de derecho sea 30 píxeles. Y es lo que ha pasado. Si nos fijamos, todos estos personajes, los principales, los ha eh, retranqueado hacia la derecha 30 píxeles, sin embargo los secundarios no. ¿Por qué es eso? Bueno, pues si vamos aquí al documento, vemos que es que todos los elementos de la lista de personajes principales tienen un identificador, sin embargo, los elementos de la clase, perdón, de la, de la lista de personajes secundarios no tienen identificador, con lo cual no se ha aplicado el, eh, la regla, no se ha aplicado el estilo que queríamos. Sería el, el primer tipo de, de selección por atributos, es decir, simplemente saber si está definido o no está definido el atributo. Si lo está, lo aplica, y si no está, no lo aplica. El segundo sería si existe y además si es igual a algo. En este caso sería poner algo como que en la lista, por ejemplo, aquellos atributos, eh, si el atributo, caramba, eh, por ejemplo, en la clase es igual a robot, en ese caso, vamos a hacer que el margen sea un poco más eh, pronunciado, por ejemplo, 50 píxeles. Como ambos dos elementos de abajo son robots, pues eh, lo podríamos aplicar. ¿Ve? Fijaros que aquí, tanto este como este son robots y son los dos en los, cual, en los cuales se aplica esta nueva regla. En el fondo este selector es muy similar a uno que vimos en el vídeo anterior cuando hablamos de los selectores de clases, en el cual hacemos una referencia que se podía filtrar un poquito más el selector de clase indicándole que estuviera esa clase definida dentro de un tipo concreto de elemento. En el fondo esto es muy parecido, ¿no? En, si utilizamos la, el atributo clase, la verdad es que sale una... la solución que aporta es la misma. Otra nueva forma, otra forma de seleccionar por atributos sería intentar seleccionar teniendo en cuenta que al menos uno de los atributos, perdón, al menos el atributo que indicamos tenga al menos un valor de los que decimos. Eh, por ejemplo, hemos visto, vamos a al código otra vez, y vemos aquí que tenemos que este último personaje tiene una clase compuesta, un atributo clase compuesto dos valores. Es un humano y además está muerto. Tiene dos características, tiene dos clases. Lo que vamos a hacer aquí es eh, indicarle... Que, por ejemplo, todos aquellos elementos que son listas y cuyo atributo clase es, se le pone con él el símbolo de la ñ, ¿vale? la tilde de la ñ, si al menos uno de ellos es muerto, en ese caso, lo que vamos a hacer es que lo tache. Vale. Es decir, eh, lo que indicamos con esta forma de seleccionar atributos es que al menos uno de los valores que toma el atributo correspondiente, en este caso clase, al menos sea muerto. Es decir, aplico a un elemento lista este, esta definición, esta declaración, siempre y cuando el atributo clase, al menos tenga alguno de sus valores, sea muerto. Existe un último eh, selector por atributos más, es un poco específico ya que está pensado para cuando localizamos las páginas. Localizar una página significa prepararla para que sea capaz de eh, soportar la lectura en diferentes culturas. Diferentes culturas significa que eh, no es lo mismo que la lea un, uh, un español de España, que la lea una persona que habla español en Sudamérica, que la habla una, un inglés americano o que un inglés de Australia o que un inglés de Inglaterra. Aunque... Eh, una cultura indica no solamente el cambio de lengua, que posiblemente sea el, más, eh, el que más se nota, ¿no? el más llamativo, sino que también incluye otro tipo de características, como puedan ser unos sistemas de numeración diferentes, unas monedas diferentes, etc. Para ello se suele utilizar un atributo, que es el atributo lang. Ese atributo eh, se coge un valor, que suele ser eh, un par, que indica en primer lugar el idioma, por ejemplo, es, que es español, seguido por un guión y a continuación, el, eh, una particularidad del de país en el que estás. Por ejemplo, ES, ES español de España. Sin embargo, ES, eh, a lo mejor US, es español del que se habla en Estados Unidos. Igual que EN, UK es inglés, que se habla en Inglaterra, o EN, US es inglés, que se habla en Estados Unidos. ¿no? Digo que se habla, y realmente es que se habla, pero también quiero incluir más elementos. No, eh, no es lo mismo un un inglés que por ejemplo su moneda es la libra que un americano que su moneda es el dólar bien pues el, uno, de los selectores, el, uno de los selectores permite que podamos filtrar el tipo de idioma descartando la segunda particularidad ese selector funciona de esta manera ponemos el elemento que queremos por ejemplo en este caso genérico cualquier elemento el universal perdón cualquier elemento de la página cuyo atributo lang sea o mejor dicho eh, en un principio incluya el inglés, ¿Vale? Esto va a hacer que seleccionemos aquellos elementos y vamos a hacer lo que sea, por ejemplo, el color que sea negro. Pero vamos a complicarnos, en black. ¿Vale? Eh, ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ir al, al código HTML y vemos que hay algunos elementos, hay, en, concretamente hay dos spam. Uno de ellos eh, tiene el atributo lang puesto a en-us, es decir, a inglés americano, y la palabra que pone es Star Wars. Sin embargo, otro de abajo, que es esa New Hope, pone el spam con las letras, con, la, con el bloque, con el par NGB, es decir, es inglés de Gran Bretaña. Lo que me interesa es que sea inglés. Aquí ahora mismo, para mí, para mi trabajo con la página, me da igual que sea americano que sea inglés, con lo cual me quiero quedar con la parte delantera, con la parte de inglés. Este filtro... Lo que va a permitirme es que únicamente elija aquellos elementos cuya primera parte sea inglés. es elementos que tengan atributo lang cuyo eh, cuya idioma genérico sea el inglés. Y es lo que ha hecho, ha puesto en negrita, perdón, ha puesto en negro, no en negrita, tanto Star Wars como A New Hope.